Dices, cuando se inició la lucha en contra de la corrupción. Pero yo le digo a ustedes, ¿es nueva la lucha en contra de la corrupción? No. Nosotros hemos hecho muchísimos intentos y no ha terminado nadie condenado de ningún caso de corrupción. Que no sea una acusación política, Mal sustentada jurídicamente que le hicieron a Salvador José Blanco y lo condenaron. Aunque posteriormente, cuando Hipólito Mejía llega al poder, borrón y cuenta nueva. Le da el archivo definitivo y ya borra eh, el que ellos denominaron una acusación falsa, crimen político. Pero nosotros hemos intentado. ¿Quién nos recuerda el famoso escándalo? Voy a poner estos números en vibrador todo ahora, y me van a disculpar me van a disculpar unos minutitos mis queridos seguidores para que en el trayecto del programa uno va edificándose cuando uno escucha. yo siempre puedo escuchar a la gente que sabe marido, para aprender algo y yo no estoy diciendo que enseño, sino creo que quiero transmitir esta idea y ojalá que se entienda todos nos pusimos contentos programa mínimo de empleo PEME Nuria destapa con los reportajes que había una mafia establecida dentro del Partido de Liberación Dominicana que le pagaba a los tigres y a los ladrones, a los tecatos, a los asesinos, le daba su cheque, porque ellos decían que la paz tiene un precio y que a veces ese precio se paga o con sangre o con dinero. Entonces, ellos, para tener los tigres tranquilos, por eso ellos tenían sus seguidores ahí. Eh, y ganaban con fraude o sin fraude, de manera perfecta, Luis Inchausti dirigía esto, en ese momento dentro de esa red NG, y bajo de Cortiñas, Contrador General de la República, Peña Lizardo, que está en lo que se conoce hoy como Hacienda, y todo ese grupo y enclave de familiares, incluyendo a Cristina Lizardo, que fue después Presidenta de la de la cámara alta envuelto en ese caso cayó, hasta Félix Bautista estuvo metido en eso. Se hizo el aparataje, se diluyó nadie preso. Terminó después Luis Hinchato y pasándose al PRD para, para, para hablar de lo que había pasado ahí. Y NG Iván de Cortiña, que estuvo aquí sentado ahí. Terminó autopensionándose con un millón de pesos para seguir trabajando con otro millón más. Y ganaba dos millones de pesos mensuales. Y a todos políticamente los esculpó la historia. Y si nosotros ponemos los casos de corrupción, todos, todos ha terminado. Las acusaciones, los casos de la lotería en el pasado, un reguero de bulto, un reguero de acusados. Y en definitiva, nadie es preso ni condenado. Y se monta cada cierto tiempo un show. Yo tengo la esperanza que en esta ocasión no sean acusaciones banales como la que le hicieron al ministro de la República en ese momento, Félix Bautista, que cuando fue esculpado le bailó encima del escritorio en pleno un Palacio de Justicia a Domínguez Brito y le sacó la lengua burlándose de esta sociedad un hombre que tiene una cantidad de dinero acumulada que nunca podría justificar en esta vida ni la otra ni todas las generaciones venideras el dinero, los dineros que tiene acumulado. Pero ha sido lo mismo y se ha expresado lo mismo cada cierto tiempo. ¿Quién nos recuerda cuando acusaron a Diandino Peña? El metro, el metro, nada se diluyó todo eso. Salió corriendo incluso en el momento del programa de, de Alicia Ortega que quedó en ridículo porque no sabía... La, eran tanto los cuartos y las empresas que tenía que ni siquiera tenía control de eso No, yo no sé, yo no tengo control, son empresas que yo tengo en sociedad fuera en Panamá y salieron los famosos Panama Papers los papeles de Panamá, ustedes recuerdan los nickname con la OISO y el escándalo de Odebrecht comenzó el expediente con 100, con 80, 50 lo quiere por 15, toma 17, terminó en 10 Toma siete, de los siete que condenaron a dos, que todavía está en bremo, si la Suprema Corte de Justicia en casación si no los exculpa también a Víctor Díaz Ruayán el Rondón. La lucha contra la corrupción se ha convertido en un espectáculo show, de show, en el que agarramos un grupo, le damos feria y circo al pueblo, entretenimiento, un escándalo de corrupción, tapa el otro, y después no termina ninguna sentencia condenando a nadie. Y está el dominicano frustrado, que no cree en la justicia. Pregúntele a cualquier dominicano si cree en la justicia dominicana. Pregúntele a cualquier dominicano si confía en la Policía Nacional. Pregúntele, <ríe> dice Ángel, que más creen en los tigres que en la policía. Y es verdad porque son más sinceros. Y es verdad, usted tiene un tigre amigo en un barrio y ese tigre no va a robar a la casa suya. Lo protege, lo cuida. Pregúntele a un dominicano si creen en los políticos. Porque son unos mentirosos. Entonces, si nosotros seguimos así, los procesos de corrupción y la lucha en contra de la corrupción no va a terminar porque siempre van a buscar matices político. Lo que más podría sacar a flote la justicia dominicana es que se cree generalmente un poder judicial real y perfectamente independiente. Sin actores políticos metidos dirigiendo el Consejo Nacional de la Magistratura, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo del Ministerio Público, la Policía Nacional y las demás instituciones. Porque mientras estén politizadas, dirigidas por políticos, eso no nos servirá a nosotros para nada, y estará el dominicano, ¿usted sabe cómo? Como un pendejo. ¿eh? Amarrando para que otro enlace. Yo espero, y con esto yo termino. No te me vayas, Ángel. Yo espero que el dominicano ¿eh? no le quite el ojo a los casos de corrupción que se han tomado como un show protagonista de unos jóvenes en lo que hay mucha esperanza, de una Procuradora General de la República que entendemos en el epílogo de su carrera judicial y de su vida a nivel incluso como ser humano, biológico, en el final, que termine con dignidad y que esos expedientes acusatorios no se conviertan en espectáculos cirqueros que no terminen con sentencia definitiva y que esos expedientes se sustenten en acusaciones reales y que esos expedientes terminen con sentencias condenatorias que permitan establecer en esta sociedad un ejemplo. Y no es solo que lo condenen a 30 años como lo establece el Código Penal Nuestro y que se asimile a un crimen porque una condena de 3, de 5 años Dejando la fortuna a esa gente, no sirve de nada. Es que lo condenen, le quiten los bienes, le quiten las casas, las villas, los cuartos fuera y lo dejen desnudo en la calle. Para que usted se diga, ah, pero este era fulano de tal. Pero yo lo veo pidiendo limona, ¿eh? vendiendo kipa y vendiendo quipa y pantelitos o vendiendo su periódico o en su latita pidiendo como lo hacían antes. Para que en definitiva entiendan que la corrupción no debe tener color. Y al presidente le digo de la República, Luis Abinader que los que ha destituido usted por escándalo de corrupción en 15 meses, 15 funcionarios, que esos escándalos de corrupción sean investigados y que usted termine con una sentencia condenatoria en contra de estos monstruos que llegan a un cargo acogerse todos los cuartos ojalá que el presidente de la república no se inmiscuya en el poder judicial no interfiera cuando afecte a llegados a él porque hasta ahora lo que ha afectado a funcionaritos de cuarta categoría aunque él ha tenido la interesa de destituirlos por el simple rumor público para que esos del PRM entiendan que si están ahí meten la pata, ellos van presos también y que no se van a librar de ir para la cárcel. Para que la lucha contra la corrupción sea creíble, se necesita un poder judicial independiente, un ministerio público independiente despolitizado y que tenga los pantalones y la falda lo suficientemente pesada para llevar al banquillo de los acusados y una sentencia condenatoria que los meta en las cárceles del país como ciudadanos comunes para que aprendan a respetar y sepan que el que va al estado a robar va preso. Ojalá y que así sea.